Eso, pero a ver, suban Pero este berraco Eso, vea Eso, toque toquela Pero, ay, ¿cómo están jugando? Eh, papá No está jugando Colombia Pero es que uno tiene que ser parte de la fiesta del Mundial Uno tiene que ser, ser Ay, amarilla, muy bien Papá, no viste la acción Pero estuvo muy bien, mire, ay, pobre Ese es el de Dinamarca Ay, no, clarísima la amarilla Le entró, pero feo no, no, no, no, no, eso es para lesión. Ay, como el partido de Irán con Inglaterra. ¿Cómo, ¿Cómo rebotaron ese par de...? Uno de esos, se sintió que esas cabezas eran dos albóndigas chocando entre un espagueti. Yo creo que eso es cirugía reconstructiva con tornillo. Ese muchacho va a tener que, cuando pase por un aeropuerto, tiene que presentar el carnet de tengo algo metálico dentro del cuerpo, no me lo puedo sacar para la revisión de seguridad. Ay, papá partido, no, no, pero déjeme hablarle porque es que es importante cuando uno tiene fracturas en la cara, lo más importante son los huesos de la cara eso es, ay, puf, está la, oiga échale tranca al perro que se sabe abrir esa puerta, bueno don, don Fabio, les traigo más crispeta para ver el partido vamos, Colombia, Colombia. Elvia no está jugando Colombia, no es que no clasificó para el mundial eh, entonces aquí le tenemos que ir don Fabio Don Fabio, Don Fabio, Don Fabio. ¡Mamá, mira que el partido está bueno! Ya voy, ya voy, Britney. Ah, bueno, este está una maravilla de partido. Vea, esta gente, oiga, esos árabes, me parece admirable lo de Aladino, que él con su, su tapete persa eh, podía volar con la princesa esta... Eh, de esa zona de, El Arabia es eh, Uno de los vecinos Tenía un almacén de telas Y él, y él hablaba árabe Y la comida que hacen Buenísima Bueno, eh, sigamos viendo el partido Ay, voy a borrar esto papá Era lo del podcast eh, eh, Ah, lo del podcast Bueno, eh, consejos para ver el fútbol Ponga el arma temprano y haga crispetas Y... Y cuídese los azúcares, no exagere con las crispetas. ¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay, casi, casi, casi, casi! Mamá, no me asuste. No me asuste. ¿Cómo? Eso, no, no. Eh, es que a mí me gusta es decir gol, gol, porque todo el mundo mira. Pero, ay, no, no. Puedo borrar eso.